Señores, y el concierto de Osuna que estaba pautado para el 15 de febrero ha sido movido nada más y nada menos que por las elecciones que se celebrarán este 16 de febrero. El concierto que el cantante puertorriqueño Osuna iba a ofrecer el sábado 15 de febrero en Santo Domingo se adelantará de la jornada previa, el viernes 14, en cumplimiento a la ley electoral del país que celebrará elecciones municipales el domingo 16. El Estadio Olímpico, Félix Sánchez, seguirá albergando el espectáculo de la estrella de la música urbana que arranca su gira mundial, Nibiru, en la capital de la República Dominicana, informaron este miércoles los promotores del espectáculo. La producción a cargo del empresario Gamal H. comunicó que para el fiel disfrute del show por parte de los fanáticos que vienen de diversas partes del país y que además tienen que cumplir con sus deberes constitucionales, se decidió poner para un día antes el show que forma parte de Nibiru Tours 2020. Las leyes de nuestro país se deben cumplir y muchas personas irán a votar a las elecciones municipales, pero también quieren disfrutar de Osuna, por lo cual decidimos tomar esta decisión, agregó H. Las personas que adquirieron sus entradas podrán utilizarlas el 14 de febrero y quienes no puedan asistir a la nueva fecha tendrán la posibilidad de reembolso hasta el lunes 3 de febrero en la oficina de web tickets de Bella Vista Mall. Con el el del 14 de febrero, Ozuna iniciará su gira mundial Nibiru perteneciente a su más reciente producción musical y llevará al artista por más de 50 ciudades de 14 países de América y Europa. Ahí está señores, para los que tenían pendiente ir a ver a Ozuna, la fecha ha sido cambiada para el día 14 motivo a las elecciones y que esto sea determinado por ley. Como ya sabemos, el, el 16 de febrero se celebran las comisiones municipales en todas las ciudades eh, para que usted vaya a votar por su alcalde y sus regidores. Y ahí está la información de que el concierto será cambiado de fecha, motivo a que la ley establece que todos los dominicanos y todos los ciudadanos deben asistir a votar. Es cierto que van a estar regalando boletas a la gente de PLD. Los PLDistas. Sí, sí. Coño, pero que la me bonita. manden una. Estoy bonita, listo. ¿Eh? Enfócala. No, estoy no, bonito, la, estoy la bonita, estoy bonita. ¿Eh? Hey, hey, hey, estoy bonita, está bonita. Enfóqueme. bonita de la aventura. Su tú supiste eso. Eh? Los PLDistas que son mis amigos, yo quisiera ir a ver a Osuna. Eh, casualmente, el 15 de febrero bonita. es mi cumpleaños y yo aceptaría cualquier regalito. ¿Eh? ¿Tú, tú, ah, pues, ¿tú aceptarías que te dieran boleta eh, del, del PLD? Pero claro, ese dinero no es de ellos, ese dinero es eh. del pueblo. Pero ¿cuándo que tú lo vas a entender? Porque no te te estoy preguntando, es del ¿y tú qué ahora? Porque ella no está en el PLD, sí, es que sí, eso sí, es del pueblo, sí, y dinero. Sí, sí. Pero está bien. Antes, antes no veía ya de esa manera. ¿Por qué, ¿Qué ustedes dicen eso? Porque yo nunca he apoyado vagabundería. No, no, no, no. Nunca no, yo no, he apoyado no, vagabundería. Hermano, mire, se está haciendo señas aquí. Oye, si usted, usted está caliente aquí. No, claro, ya lo no veo. ¿Y por qué? No, que no, no, no, nada de eso. Tiene que pagarse, su payola tiene que pagarse aquí. Eso es lo que dije. Es lo que pasa. Le conviene, le conviene el país que, que el cosito de Zuna sea primero que las elecciones. Y por pues no puede ser eh, después. Y no le llega eso. No eh, no ¿Y por qué no puede ser después? No, y porque qué le conviene que lo que van a ver a Zuna son Popi. Los Popi no van a votar. ¿Qué no? ¿Qué no? No, va a votar no, los popis. Los popis no van a votar? votar los Popi. No, no van a votar. obligados los Popi no son los de los, los barrios? Ahí hay una candidata que ella cree que va a gastar solo, que va a ganar solo con los Popi. Métete a los barrios y Ay. quítate la... Ay. Y Ay. todo el mundo sabe quién es la popi de aquí, que está como candidata, la que ella está diciendo. Métete a los barrios y no te metas en mano a mano, métete sola a buscar tu voto. Que lo mano a mano del PLD, los votos son del PLD, eh, mira, no del PRD. Hablando de eso, yo creo que Ay. ella está rifando boletas de, de, de Coño, pues yo los, lo, uno. y qué es lo que hay que hacer, pues yo lo voy a llamar. ¿Ah, a ella. Para que me dé una, claro. Eh, pero eso le, le tuve que le va a convenir a ella, eh, ese, ese, ese, concierto que se de... llama. No te estoy preguntando. Tú que tú estás cree. diciendo que solamente a ella le conviene los popis. No, pues ya ella, va. Puede, ella va a regalar esa los boleta lo a los popis. Mira, los popis votan seguro. Eh, seguro. Claro, porque están defendiendo eh, lo de ellos. Están defendiendo lo de ellos. Sí. Esa gente, tú lo ves, los popis sudados ese día. Sí. Eh, no se no, vende no, por 500. No, los popis por, no hay que pagar. No, porque por es un compromiso. A los popis no hay que pagar. Pero pagarte. tú crees que ella. ella entonces ella le la cantidad de los popis, entonces. Sí. Ella va a ganar los popis. ¿Quién? La que ella dice. ¿Y Vos ¿Cuál es que tú dices, ¿Cuál es que tú dices, Lila? Porque va a ganar los popicana. Este se está haciendo, porque pero ¿cuál de es aquí, la candidata de los popicanos? Cuál, cuál, es no sé. ¿Cuál es la candidata rica? No, no sé, candidata de, de, de, ¿De qué partido es? De ¿Qué, de qué partido? Es? La de la aviación civil. Ah, hey, hey. ah no, no sé. Neto, no, tú no, no sabes Neto. No, esto? no. No, ¿Cómo que tu tú, tú, no? No, porque ella, ella que sabe, ya tiene que decirlo. No, ¿no es Carilí, la de la versión? ¿sí? Yo Cari no Lee. sé, yo no sé. ¡Ah! ¡Ah! Le, Cari Cari lo que le quiero pedir a no es que, mi no, amiga vote, que no vote por Twitter, que ahorita va esa señora a hacer todo lo que el otro la mande. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ey, ey, ey, ey, ey eso es lo que acusa a la amiga Carilí. Eh, señores! Le mandó fuego, Cari Liz. ¡Ay, ¡Ey! ¡Ey! Le mandó fuego. Por títeres, pero que ella va eh, a ser títeres, una, títeres. una reidora de, es, de, de eso, ay, por Ella títeres. de la juventud. Yo quisiera que ella me diga si ella tiene conocimiento de la ley ay, municipal. Mire, ya le dio el título aquí, Eite. Para que por ahorita no diga que el título lo puse yo. Lo puso No, ella. porque ella se quitó. No, ella no es que yo lo que lo puso ¿Este ella. El título no tiene nada que ver con esta noticia. No, porque va, <risa> va con eso. De las <risa> municipales. Oye, no, ya, ya habló. ¿Eh? Ya ella habló. Carly Chávez, según. Chávez, Chávez. Chávez. Lo que es que con bebe. Un, un saludo. Que eh? va a regalar el boteleta de osuna es, ¿eh? mi, es mi amiga ella. Eh, sí. eh, dice la señora Liz, la candidata de los popis. Ella está pagando mucha uh -huh. publicidad. Si no pone la publicidad, popis, yo misma la anuncio. No viene y viene, creo que viene para acá. Y los misma, Popis ay, votan seguro. Los Popis votan seguro. Los Popis además su esquema. Tú sabes, una noche antes, yo pertenecía a ese equipo. <risa> <risa> una noche antes, estrategia, <risa> tiene que estar talado. Eso está seteado. Una gorrita, una <risa> gorrita, identificado. Cualquier inconveniente, tienen que retirarse sabe que los pobres es una cosa increíble. No, no, no, hasta una gente que levanta la boya, ellos salen corriendo de los recintos. Están activos, pero dice ella que la candidata, ¿eh? la candidata de los ricos, dijo ella. Dijo, la Liz. candidata de los ¿E ricos. Ella no tiene conocimiento. Y en de los lo ¿Y pobres. ¿Y lo pobre? no, yo quiero que ella venga al el programa para nosotros discutir a no. ver qué conocimientos ella tiene sobre la ley municipal. Ahí. Dale, Entonces, ¿y, en lo, y en los pobres ya no va a conectar? No conecta a, ella a los pobres. No, que se meta a los barrios, que se meta a los barrios. O sea, tú entiendes que ya los pobres, los barrios, no. Pues yo pues no. yo le he visto mano a mano a ella. Del PLD. Ok. Hey,